El parque de la urbanización Los Ciruelos en San Francisco de Macorís requiere la intervención de las autoridades del ayuntamiento local, denunciaron los residentes en esa zona. Que se ajusta una base de tigre, una, un parque que está oscuro ahí, y se han llevado todo, las luces, todos lo han llevado, nos han llevado a los bancos, yo no sé ni cómo, porque ese parque hay que quedó de arreglarlo, el síndico, y no ha arreglado nada. Ese parque está huelto, etcétera, ahí, porque todos los días vienen de arreglarlo y nunca arreglan nada. Entonces cada que nomás vienen para acá cuando ahí quieren elecciones, que quieren ganar, entonces cuando quieren hacer algo nunca aparecen, Eso bandos es de pendejos. Está desbaratado, sin arreglar, ahí nomás van a fumar y droga. y va mujer y hay con hombre ahí en ese parquecito, ahí. eso es lo que hacen ahí. Nada de eso tiene. Todo, todo, ahí no sirve nada, ahora no está haciendo nada en ese parquecito. No, cuando él ganó. No, y son ahí boleto, ahí no vuelto a hacer jamás en la vida, maná. TNT, su noticiero regional. Robinson Blanco.